5 formas sorprendentes de descubrir tu embarazo antes de una prueba de embarazo. El embarazo es una etapa emocionante en la vida de una mujer, pero también puede ser una fuente de ansiedad hasta que se confirma con una prueba de embarazo. Aunque las pruebas de embarazo son la forma más común y precisa de determinar si una mujer está embarazada, hay otras formas menos conocidas que pueden ser igual de efectivas. Aquí presentamos 5 formas sorprendentes de descubrir tu embarazo antes de una prueba de embarazo número 1 síntomas de embarazo temprano los síntomas de embarazo temprano pueden ser una señal de que estás embarazada algunos de los síntomas más comunes incluyen náuseas matutinas fatiga dolores de cabeza aumento de la frecuencia urinaria dolores en los senos y cambios en el apetito estos síntomas pueden ser una indicación de que estás embarazada pero también pueden ser causados por otros factores por lo que no debes confiarte en ellos completamente número 2 Cambios en el ciclo menstrual. Si tu ciclo menstrual ha cambiado significativamente o ha desaparecido por completo, es posible que estés embarazada. Es común que las mujeres experimenten un retraso en su ciclo menstrual durante los primeros meses de embarazo y si tienes relaciones sexuales sin protección, es importante hacerte una prueba de embarazo para confirmar si estás embarazada o no. Número 3. Cambios en la temperatura basal. La temperatura basal es la temperatura corporal más baja que tienes en un momento determinado. Durante el embarazo, la temperatura basal aumenta y puede ser una señal temprana de que estás embarazada. Para medir tu temperatura basal, debes tomar tu temperatura rectal o vaginal con un termómetro basal todas las mañanas antes de levantarte. Si observas un aumento en tu temperatura basal, es posible que estés embarazada. Número 4. Cambios en la consistencia y el olor de la orina. El embarazo puede causar cambios en la consistencia y el olor de la orina. La orina puede oler más fuerte y tener un color más oscuro debido a los cambios hormonales que ocurren durante el embarazo. También es posible que la orina tenga un aspecto más turbio debido a la presencia de proteínas y células blancas de la sangre. Si experimentas estos cambios en tu orina, es importante hacerte una prueba de embarazo para determinar si estás embarazada o si hay algún otro problema de salud subyacente. Número 5. Prueba de orina casera. Las pruebas de orina casera son una forma fácil y asequible de descubrir si estás embarazada. Estas pruebas detectan la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana, HCG, en la orina, que es un indicador temprano de embarazo. Para hacer una prueba de orina casera, solo tienes que seguir las instrucciones que vienen con el kit y esperar los resultados. Estas pruebas son generalmente muy precisas. Pero es importante seguir las instrucciones cuidadosamente para asegurarte de obtener resultados precisos. Para concluir podemos mencionar que aunque las pruebas de embarazo son la forma más precisa de determinar si estás embarazada, hay otras formas sorprendentes que pueden ser igual de efectivas. Si experimentas síntomas de embarazo temprano, cambios en tu ciclo menstrual, temperatura basal, consistencia y olor de la orina, o si haces una prueba de orina casera. Es importante hacerte una prueba de embarazo para confirmar si estás embarazada o no. Si tienes alguna duda o preocupación sobre tu salud o embarazo, es importante hablar con tu médico para obtener una evaluación precisa y apropiada. Si consideras que la información que el día de hoy te hemos compartido en este video te ha sido de ayuda, te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video.